La prueba garantía de Cauquienes dictó sentencia condenatoria en contra de tres imputados finalmente por el delito de infracción a la norma del artículo 818 del Código Penal. En este caso lo importante es que los tres imputados fueron determinados a la sanción de 300 días de prestación de servicio en beneficio de la comunidad. Ocupando la norma que permite dicha facultad. Se trata de personas que tenían antecedentes prontoriales y que por ende solamente podían acceder a dicho tipo de forma de cumplimiento. Por lo tanto se trata de una sentencia importante en nuestro juicio porque determina la naturaleza del delito de la infracción y además establece formas de cumplimiento que son bastante gravosas y que se cumplirán una vez que termine el estado de pandemia.